Miguel Antonio Peña, investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Instituto de Catálisis, doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid, estuvo ya con nosotros hace poco menos que un año para hablar del hidrógeno verde en España y de la hoja de ruta del gobierno para conseguir optimizar esta fuente de energía para 2030. Hoy queremos preguntarle si las circunstancias sobrevenidas podrían acelerar esa agenda. Pero antes, Miguel, muchas gracias por acercarte. ¿Por qué no recordamos de qué va esto del hidrógeno? ¿Por qué hay un hidrógeno que dicen que es gris, otro que dicen que es azul y otro que es verde? Pues muchas gracias de nuevo por la invitación. Encantado, como siempre, de venir aquí. Ya sabéis que me encanta vuestro programa. El, el objetivo del hidrógeno, como dijimos en la primera entrevista, es fomentar el uso de las energías renovables. Uh -huh. eh, está clarísimo que las energías renovables van a ser las fundamentales en el futuro próximo, incluso en el lejano. Y para hacer esa transición necesitamos almacenar esa energía renovable porque no la tenemos siempre que queremos. Claro, porque si hace viento se puede sacar energía del viento, pero si no hace no. Y, y lo mismo con el, con el sol. O sol lo pasa demás. lo mismo, hay algunas que no, pero en general las mayoritarias va a ocurrir eso. Y ese almacenamiento se puede hacer de diferentes maneras. El hidrógeno posiblemente sea una de las mejores cuando queremos grandes cantidades de energía almacenadas durante largos periodos de tiempo. Uh -huh. Por ejemplo, del verano al invierno. Y esa es la importancia que tiene el hidrógeno: ese fomento de las energías renovables a través de su almacenamiento y uso cuando queramos. Uh -huh. Y solamente es eso. Uh -huh. No intentemos dar ahora al hidrógeno un protagonismo. Claro, claro más no, allá no podemos de... sustituir. La gasolina, el gasoil, el gasóleo, ya, ¡pum!, por hidrógeno. no eso no, eso no es viable, ¿no? Eso no es... Además, es tampoco sería deseable del todo. Pero, ¿cuál es la tecnología del hidrógeno? ¿En qué se basa? Que veo hay que has tenido ahí algunas cosas. Hay diferentes maneras de producir hidrógeno. Has mencionado unos colores. Eh, bueno, hay muchísimos colores. Hay algunos no sé ni lo que significan. Y se está complicando mucho lo de los colores. Pero, básicamente, hay sí. dos. El hidrógeno gris, que es el que se viene utilizando hasta hoy en día, el hidrógeno lleva más de 100 años utilizándose, uh -huh. y hoy en día casi todo es gris. Esto quiere decir que viene del gas natural. Y el gas natural es un combustible fósil, con lo claro. cual dependemos del gas natural y además estamos emitiendo CO2. Eso no cambia nada el uso del combustible fósil. Y el otro hidrógeno, el hidrógeno verde, que es el que queremos fomentar, es el hidrógeno que viene justo de las energías renovables. Y de nuevo hay varios mecanismos para producirlo. El más conocido y el que posiblemente vaya a funcionar más en los próximos años es la electrolisis del agua. Esto es utilizar la energía eléctrica que viene de las fuentes eólicas o fotovoltaicas, solar y viento, para romper la molécula de agua en sus componentes. Y si me permites, tengo aquí un pequeño experimento casero vale. para demostrar de una manera muy sencilla, esto casi es una simulación, cómo funciona la electrolisis. Lo que tengo en ese vaso es una disolución de bicarbonato que es algo muy casero. Uh -huh. Aquí tengo un transformador de móvil que nos, me da 5 voltios uh -huh. y tengo conectados dos electrodos que son de grafito. Es el mismo material que tienen las minas de los lápices. Uh -huh. De hecho, yo puedo aquí pintar uh -huh. y observas que... <risa> claro, que es un, Esto se puede utilizar. Es un, lápiz, se puede, claro. es un lápiz, exactamente. Se utiliza mucho porque además es conductor eléctrico y uh -huh. es relativamente inerte, o sea, no se transforma, no se corroe uh -huh. en determinadas circunstancias, etcétera. Bueno, pues voy a introducir los 5 voltios de corriente continua que me da el transformador de móvil para mandar esos 5 voltios a la disolución. ¿Por qué no utilizo agua? Porque el agua no conduce la electricidad, es un aislante. Para que se cierre el circuito y conduzca la electricidad, yo necesito poner algo que conduzca, que es el bicarbonato. También voy a poner esto. Esto es un separador de plástico, muy sencillito. Sí. Lo voy a colocar ahí porque no quiero que el hidrógeno y el oxígeno se mezclen. Y eso también es un elemento importante en la tecnología. Ahora, meto los dos electrodos dentro de la, de la disolución de bicarbonato. Uh -huh. Además, el separador me permite que no se junte, en este caso. Uh -huh. Y voy a conectar el transformador a la corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica será la que vosotros compréis, que no sé si es renovable o no. <risa> si fuera renovable, estaríamos produciendo hidrógeno renovable. En un electrodo se produce oxígeno, y en el otro se produce hidrógeno. Estamos rompiendo la molécula de agua, H2O, en sus componentes. Y si te fijas, en un electrodo salen muchísimas más burujas que en el otro. Sí, en este Porque ahí. siguiendo la nomenclatura química H2O, significa que hay el doble de hidrógeno, hidrógeno en la molécula de agua de que de oxígeno. Con lo cual tenemos el doble de volumen de hidrógeno que de oxígeno. Y el separador es importante, aquí no hace prácticamente nada, pero en la tecnología que es la que se hace a nivel industrial, sí que es una parte importante, porque no queremos que esto, hidrógeno y oxígeno, se mezclen. Eh, en Internet se encuentran gente que mezcla los dos gases sin poner separadores y eso es relativamente peligroso. Uh -huh. De hecho, es bastante peligroso tener en un recipiente hidrógeno y oxígeno juntos, porque en algún momento pueden reaccionar y liberar de nuevo la energía del hidrógeno. Por lo tanto, siempre hay que separarlos. Aquí es una simulación, pero es un elemento importante. Uh -huh. Y luego lo que se hace es que se, digamos que el oxígeno a lo mejor se echa al aire. Se ¿no? podría, pero se, puede vender. Ahí se si, puede vender. Hay muchas aplicaciones del oxígeno. En claro. medicina, por ejemplo, se utiliza claro. muchísimo, claro. pero evidentemente se va a producir muchísimo más oxígeno... ...del que se necesita, que se necesita porque el, claro. el que realmente y, es importante y, es el hidrógeno. Y luego el hidrógeno ese, eh, que, que, es, que es aire, ¿no? Que quiere decir que es, está... Es está gaso, gaseosa, es un, es un gas, exactamente. ¿Sí? Es arborujoso. <risa> Perdona por la expresión, muy, muy tonta, <risa> pero bueno, sí, es gaseosa, ¿no? Eh, se puede usar eh, como gas y también líquido, ¿no? Entonces, se puede licuar. Se puede licuar, es una manera de almacenarlo, pero es bastante poco eficiente. Porque este hidrógeno que tenemos ahí, después hay que almacenarlo de alguna manera, hay varias opciones, la más común es el, la típica que se hace en las botellas, que se vende la presión. Ese hidrógeno se presuriza, que también se pierde algo de energía y por tanto eficiencia en la presurización, se presuriza a altas presiones, ahora el estándar en muchas aplicaciones son 700 bares, o sea, 700 veces más la presión atmosférica y ese hidrógeno ya se puede usar en forma gaseosa. Que queremos concentrarlo más en menor espacio, lo podemos bajar a temperaturas del orden de 250 grados bajo cero, o sea, más que el nitrógeno líquido, uh -huh. que son ciento y pico, y ahí se vuelve líquido, con lo cual ocupa menos. Pero claro, en bajar a 250 estamos grados, empleando estamos empleando mu mucha aún energía, más ¿no? energía. Entonces, dependiendo de la aplicación, eso puede compensar o no puede compensar. Uh -huh. El estándar ahora es almacenarlo en forma gaseosa a presión o transformarlo en otra cosa, por ejemplo, amoníaco. Es una de las opciones que se está barajando para transportarlo a grandes distancias. Y también porque el amoníaco se puede usar, tiene, es una de las aplicaciones uh -huh. del hidrógeno para producir fertilizantes, por ejemplo, con lo cual tiene su uso. O incluso, últimamente, se está intentando hacer motores de combustión de amoníaco, que no es que sean muy buenos, pero tiene su aplicación. Uh -huh. ¿Y cuál se va a imponer? Quiero decir, ¿Qué aplicaciones se va a imponer con, así a medio plazo? ¿no? Pues a medio plazo posiblemente sea lo primero que te he explicado. Producir hidrógeno por esta energía renovable, que por cierto, vamos a dejar de gastar no. energía eléctrica a lo tonto. Ya lo hemos visto. Sí. Eh, y una vez producido este hidrógeno con esa energía eléctrica renovable, almacenarlo eh, a presión para después distribuirlo. ¿Distribuirlo cómo? Pues se puede distribuir a vehículos, vehículos eléctricos que utilicen hidrógeno en su depósito y a bordo del vehículo hagamos lo contrario de lo que hemos visto aquí, o sea, volver a producir agua y electricidad. Aquí partimos de agua y electricidad y damos lugar a hidrógeno y oxígeno. En el vehículo, a partir de hidrógeno y oxígeno del aire, produciríamos electricidad para el vehículo y agua. Eso es una de las aplicaciones, pero después la industria necesita muchísimo hidrógeno. Hay muchas aplicaciones industriales que por ahora utilizan hidrógeno gris y se pretende en los próximos años que un 25% de ese hidrógeno gris sea hidrógeno verde, hidrógeno que viene de la electrolisis del agua o de procesos similares con energías renovables. ¿A qué se utiliza, ¿Para qué se utiliza ese hidrógeno? He mencionado antes el amoníaco, que uh -huh. es un producto químico, se utiliza para fertilizantes. <coughs> hay proyectos en España ya utilizando amoníaco que viene de hidrógeno, bueno, hay proyectos que van a hacerlo, eh, que viene uh -huh. de hidrógeno verde, pero también se utiliza, por ejemplo, muchísimo en las refinerías el hidrógeno, cada vez más. Y des desafortunadamente durante los próximos 10, 20 o incluso 30 años se va a seguir habiendo refinerías. Tenemos que utilizar hidrógeno en estas refinerías. Pero hay otra industria química que también lo utiliza un montón y por lo tanto necesitamos hidrógeno para esa industria. Y la pretensión del gobierno en España es que el 25% de ese hidrógeno industrial para el año 2030, sea hidrógeno de este tipo. O sea, que eso no ha cambiado con la situación actual, ¿no?, de la invasión de Ucrania y, en fin, todo el problema que se está viendo de abastecimiento de energía para Europa. Eh, debería, en todo caso, acelerarse, pero claro, eh, aquí lo que estamos hablando es de un proceso que requiere años, de hecho, las tecnologías del hidrógeno en países que van más avanzados que España... Por ejemplo, Alemania, ¿no? Alemania, en sí. Europa, Japón, en Estados Unidos, California... Eh, son países que llevan 15 o más años haciendo esta transición hacia energías renovables y apoyándose en el hidrógeno. Y ahora incluso ellos se han dado cuenta de que tienen que acelerar. Incluso antes de la crisis de Ucrania uh -huh. se han dado cuenta que había que acelerar y construir aún más cantidad de electrolizadores, por ejemplo. Y en España nos hemos añadido a este grupo de países justamente ahora, desde hace apenas un año. Entonces ahora tenemos que hacer en muy poquito tiempo lo que otros países llevan 15 años haciendo. Eh, iba a decir afortunadamente, pero no es del todo afortunadamente, porque debido a la pandemia... Eh, ya sabes que hay fondos de recuperación, uh -huh. eh, en España eh, se plasman en diferentes proyectos, por ejemplo, los proyectos tipo PERTE, que son de transición y recuperación económica, en que hay una buena cantidad de dinero destinada de esos fondos de recuperación a fomentar las tecnologías del hidrógeno, entre otras cosas, uh -huh. aparte de energías renovables y demás. Esos fondos por ahora son los que hay, tendría que haber un cambio muy importante en presupuestos, no solamente en España, sino también en, en Europa, general, claro para que de repente hubiera muchísimos más fondos y acelerar aún más esta transición. O sea, Pero lo, que, que digamos si, que el horizonte sigue siendo 2030, ¿no? Por ahora sí, por ahora la hoja de ruta, por la crisis de Ucrania no ha cambiado, mm. los presupuestos tampoco, otra cosa es que la crisis se agrave y cambiemos a una economía de guerra. Tal vez eh, algunas de las cosas que estamos hablando sean el menor de nuestros problemas claro. si realmente la guerra se extiende al resto de Europa. Pero eso ya es otro tema. ¿Por qué tiene, eh, me decías, haters, ¿por qué tiene gente que, que está en contra de la energía que se produce, de este tipo de, de energía, de la energía del hidrógeno? Pues hay una variedad de, de gente que, que no le gustan determinadas tecnologías y en parte, algunos tienen mucha razón. Por ejemplo, la tecnología del hidrógeno, efectivamente, si lo comparamos con la tecnología de baterías, de acumulación de electricidad en baterías, tiene menos rendimiento. Esto que acabo de hacer aquí, bueno, como es casero, tiene sí. muy mal rendimiento. Claro. Pero optimizado, que aquí hay muchas cosas de optimizar. Ahora, si quieres, hablamos, sí, ¿eh? podemos llegar a rendimientos pues del orden del 70%, 60%. Algunos electrolizadores pueden subir hasta el 90%. Hay cierta variedad. Uh -huh. Pero pongamos que es del orden del 70%. Eh, la tecnología de almacenamiento en baterías tiene un rendimiento de más del 90%. Entonces. Sí. Claro. Y después hay que presurizar el hidrógeno y después hay que distribuirlo. Entonces hay una pérdida de rendimientos por el camino que dicen, si lo puedes acumular en baterías, mucho mejor. Yo diría, es más, si lo puedes usar directamente en la energía renovable, es muchísimo mejor. Lo mejor de la energía renovable es utilizarla en el momento que se produce. Pero como hay que almacenarla, en algunas aplicaciones lo mejor será en baterías, porque va a ser en cantidades discretas y por periodos de tiempo largo. Pero cuando ya te planteas grandes cantidades de almacenamiento, como la que necesita un país, y por largos periodos de tiempo, claro, esto, ahí es donde es una buena el solución. hidrógeno... O sea que claro. para los coches a lo mejor toda la tecnología esta de los techos solares que alimentan, por ejemplo, la, cuando lo pones en marcha, o la, la radio, o el aire acondicionado del coche, eso es más, ¿no? quiero decir, que va a desarrollarse más que otra cosa, ¿no? O, bueno, no, bueno, en un vehículo pregunto, ¿no? es difícil que un techo solar tenga claro, la potencia claro, que tiene un vehículo. Claro. No, no, no digo eso. Digo para los auxiliares. No quiero decir claro, a lo mejor claro. para ir acondicionado, para. ...el momento del arranque... Oye, ...incluso aire acondicionado... También puede no llega, ...y esa que en ¿no? un vehículo eléctrico no hay arranque... ...el motor eléctrico está ahí... Ah, claro. para, es verdad, cuando pero... quieras meter la electricidad... <risa> ...además tiene muy buen rendimiento el motor sí. eléctrico... Sí. Eh, ...pero por ejemplo mi vehículo de... ...que es un vehículo eléctrico de baterías... ...no es de hidrógeno... Bien. ...que para mí es suficiente... ...tiene un pequeño panel solar... ...y es para esto que comentas... ...para los auxiliares, para la radio... Para eh, El aire acondicionado no, no, llega, no, llega, vale, es no una, llega, es una bomba de calor y sí. necesita más potencia, pero ya tienes ahí un pequeño panel solar. Eh, entonces, en vehículos, digamos, que no da... El problema de los vehículos eh, eléctricos no es que las baterías necesitan tierras raras o tienen minerales que, que no son muy abundantes, ¿no? que son escasos, mm. y, y eso hay que sacarlo de, de donde hay, ¿no? Y, y tiene un gasto, tiene... Mm. Efectivamente, el problema de las nuevas tecnologías es que de repente utilizan nuevos materiales eh, y algunos en cantidades grandes y a lo mejor algunos están situados en pocos lugares en el, en el planeta. Eh, eso no quiere decir que no podamos hacer nuevas tecnologías. Mm, fundamentalmente porque cualquier tecnología que implantemos va a necesitar algún tipo de material y puede que sea una tira rara o de cualquier otro tipo. Okay. Trabajamos, por ejemplo, en evitar las tiras raras o evitar concretamente los metales nobles en los okay. catalizadores que van los electrodos, que es uno de los materiales que se están desarrollando. Entonces, si podemos quitarnos los materiales, las, eh, metales nobles, tipo platino, por ejemplo ya baja bastante el precio y, por lo tanto, también la minería de ese, de ese material. Pero, en general... Pues Digamos también... que lo que habría que intentar no es que la economía fuera cada vez más cíclica, ¿no? que reaprovecháramos las cosas que hemos usado cuando dejamos de usarlas. ¿no? A, eso, a eso es a lo que quería llegar. Hasta ahora, eh, como había minería suficiente como para dar a, para todos los materiales que necesitábamos, nadie se ha preocupado demasiado en invertir. ...en este reciclado o incluso el reuso ...que casi es mejor el reuso que el reciclado... ...bien, pues eh, tenemos que tener en cuenta... ...que nuestro sistema de producción de materiales es limitado... ...es lo que nos da la corteza terrestre... ...y por lo tanto todos los materiales que estamos produciendo... ...tienen que ser de alguna manera reusados si es posible... ...y si no reciclados... ...hay que invertir, hay que invertir en ese reciclado... ...sea la tecnología de pilas de combustible... ...sea la tecnología de baterías... ...o sea cualquier otra tecnología que algún material va a necesitar. Y por otra parte también nos tenemos que plantear, somos casi 8.000 millones de seres humanos en el planeta. Ya solamente el hecho de existir ya crea un impacto ambiental bastante importante. No hay ningún bicho de nuestro tamaño que haya tanto, tantos ejemplares. Bueno, tal vez los pollos, pero ¿por qué no los... Bueno, la, la, bueno de nuestro tamaño, iba a decir... De las hormigas, las ratas a lo mejor, pero claro. vamos, de nuestro tamaño no hay ningún bicho en la Tierra, a no sé el que lo hayamos eh, generado nosotros. Bueno, pues ese impacto ambiental de cada uno de nosotros, de cada uno de los 8.000 millones de habitantes, es importante. Si cada uno de nosotros cada vez consume más productos y más energía, no es sostenible. Tenemos que plantearnos en algún momento si estamos consumiendo mucha más energía y muchos más materiales de los que realmente necesitamos y decir, bueno, pues a lo mejor con menos podríamos vivir exactamente igual. Claro. Pero es un tema diferente. Las tecnologías tecnologías nuevas... de todas maneras, Miguel, dice, ¡jo, ya estáis los, eh, los ecologistas echándole la bronca a la gente, que no disfrute, que no tal... Pero bueno, a lo mejor lo que me has comentado antes de iniciar esta entrevista respecto a lo que les dices a los, eh, a los alumnos cuando vas eh, a hacer este tipo de charlas, ¿no? que, que piensen, si hay alguno en clase que no tiene una pila o que no dispone de un o que no hace uso de una pila incluso en ese mismo momento y hace cuánto tiempo? 15 años, 10 años, ¿no? No había mm. ninguno, ¿no? Había uno que tenía vamos, un reloj de estos, un Casio un digital, de... sí, eh. cuando tú y yo íbamos al colegio, por ejemplo, <risa> claro. si hubiéramos preguntado, ¿quién tiene algo que algún dispositivo en su chaqueta, en su cartera, tipo telereloj, por ejemplo, sí, sí. pues algunos tenían reloj de cuerda. Claro. Y después el muy afortunado tenía un reloj digital, que claro. llevaba una pila. Claro. Pero eso eran excepciones. Ahora es al revés. Ahora lo raro es encontrar a un alumno, lo digo por la edad, sí. que no lleve algún dispositivo que use energía. Y es un hecho casi anecdótico, pero sí es muy representativo de que cada uno de nosotros cada vez necesita, sobre todo en los países desarrollados, claro, uh -huh. necesita más energía. Necesita, entre comillas, porque realmente la necesitamos... ¿Tampoco se vivía tan mal cuando nosotros íbamos a clase? ¿no? Exactamente, no éramos pobres por eso, éramos claro. pobres por otras razones, pero no por el uso de la energía. No necesitamos, creo yo, tener un teléfono móvil cada año, y ahí se gastan muchos materiales también, que son necesarios en otras tecnologías, no necesitamos cambiar de ordenador cada año... Eso es lo que tenemos que replantearnos. ¿Somos agoreros y decimos a la gente que se tiene que fastidiar? Pues lo que tenemos que decir a la gente es que tiene que vivir según las necesidades que tenga. Que hay gente que vive muy que al límite. Hay que limite, racionalizar ¿eh? el uso de las cosas. Y que está. Yo entiendo que hay gente que vive muy al límite y no puede claro. reducir más. Pero hay una capa social en España que perfectamente podría usar muchos menos materiales y mucha menos energía. Un placer, Miguel. Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias a vosotros.